Muy buenas noches desde Oslo, Noruega. Bueno, estoy esperando un momentito para que ustedes se conecten. Les dé tiempo Instagram que les avisen que estoy ya en el vivo. <risa> He correteado un poquitito ahora, pero ya me relajo y aquí estoy. Como les dije el otro día, el día jueves tengo que correr un poquito para ir a buscar a mi hija. Hola, ¿cómo estás, Mariluz? <coughs> para ir a buscar a mi hija al entrenamiento y llego justo 5 para las 10 y corro. <risa> Así que me pillaron un poco agitada. <coughs> bueno, eh, muy buenas noches, Mariluz. Qué gusto, qué gusto. Estuviste también conmigo. Bueno, hoy día me toca sola porque no, no tenía ninguna persona que, que podía hoy día conectarse conmigo. Así que dije, bueno, yo quería hacerlo realmente, tener un tiempo para conversar con ustedes de temas. El martes me tocó sola porque la persona no pudo entrar, pero ya, estamos aquí y eso es lo más importante. Así que les puse un vivo hace un par de horas atrás para anunciarles de qué íbamos a hablar hoy día. El tema es el perdón. Así que a medida que se vayan, vayan entrando, quisiera que me hagan preguntas y podamos conversar un poquito acerca de, de este tema, que es muy muy bueno y muy difícil también. Que hay veces que, que no, es difícil de, de. O sea, fácil la palabra, pero muy difícil de hacerlo. Y no sé qué piensan ustedes. Bueno, yo podría empezar diciéndoles que el perdón es la base de todo, de toda sanidad. Si tú no has perdonado, es muy difícil de sanar. Y estoy hablando sanidad del alma y sanidad del cuerpo. Y muchas veces nos enfermamos, nuestro cuerpo se enferma porque nuestro alma también está enferma. Y eso se refleja en el cuerpo. El cuerpo solamente es algo externo algo que la gente ve, que nosotros vemos, pero es el reflejo, todo lo que te pasa por fuera es el reflejo de lo que tú tienes por dentro. Entonces cuando tienes dolor, amargura, resentimiento, todas estas cosas, eh, malas experiencias, todas estas cosas hacen que tu cuerpo tarde que temprano enferme, porque no has botado, no has sacado, es como, una, eh, como un virus, si lo puedes llamar de esa manera está ahí molestando, molestando, molestando y siempre te causa resfrío, dolor del pecho, eh, ronquera. ¿Y qué pasa con ese virus? Si no tomas un medicamento, no dejas que, que salga, te va a enfermar. De la misma manera son todas esas emociones que tenemos dentro que no, no sanamos, que las dejamos ahí porque es fácil, es fácil quedarse en ese, en ese estado de decir, bueno, es que realmente a mí me pasó algo duro, a mí me pasó algo terrible, mis padres fueron muy violentos conmigo, eh, tuve una infancia terriblemente mala. O sea, uno puede tener muchos argumentos con eso. Y no estoy negando que sea real, eh, porque es real. Y, y lo, lo terrible es que uno sufre muchísimo con eso. Pero eso... A la larga te daña solamente a ti. A la persona que te hizo daño ni siquiera se entera. Y esa persona va a pasar y va a pasar y a lo mejor ni se acuerda que te hizo daño. Va a estar ahí y va a decir, bueno, ¿de qué me estás hablando tú? Y fuiste la percepción tuya que tuviste. A lo mejor, mira, un ejemplo, ni siquiera hablemos de, de, de la niñez ni cosas que nos pasaron cuando éramos jóvenes. Hablemos del trabajo. Cuando tú estás en tu trabajo y viene alguien y te dice algo feo, o sea, tú lo recibes así. Te dice algo con un tono fuerte o una manera déspota, te, te pide algo, te dice alguna cosa. Tú te sientes, te sientes mal. Pero, ¿quién es el que está mal? ¿La persona que te lo dijo o tú que lo recibiste? Piensa. ¿Quién? Entonces nosotros humanamente tenemos la facilidad de fijarnos en la otra persona que nos hizo daño, que nos trató mal, que nos habló feo, que nos alzó la voz y nosotros nos atormentamos. Y decimos, ¿quién se cree este? ¿Por qué me trata así? ¿Por qué me habla de esa manera? Y nosotros nos comenzamos a enfermar con eso. Comenzamos a sentir rabia, resentimiento contra esa persona y no lo, no lo arreglamos porque lo dejamos pasar, pasar y, y eso se va haciendo más y más y más fuerte. Para todas las personas que están entrando en este momento, el tema que les dije hace un par de horas que puse un vivo es el perdón. Vamos a tratar de hablar un poquito hacer que el perdón. Sé que es un tema, <ríe> muchísimas gracias, que es un tema súper, súper fuerte. Es un tema muy delicado porque no todas las personas están listas y claras en su mente para tanto recibir perdón como para dar perdón. Entonces, tenemos que primeramente analizarnos nosotros mismos en qué situación estamos. Porque estamos en una situación de que todo nos duele lo que nos hacen. Eh, nos miran mal, nos duele. Nos hablan mal, nos duele. Eh, pasas al lado de alguien y, y se dio vuelta y te miró, ah, está hablando mal de mí entonces, ¿por qué tenemos esa percepción de esas cosas? porque algo no está funcionando bien de dentro de nosotros y eso tenemos que pensar y analizar ¿qué pasa? ¿por qué esto me afecta a mí? ¿qué hace que estas cosas me afecten tanto? que me duela tanto cuando una persona me diga tal y tal cosa ¿Por qué? qué? ¿Qué hace en mí es, esa, esas palabras? Entonces, eso debemos reflexionar. Hay algo en mi interior, hay algo que ha sucedido conmigo que hace que cada vez que me nombren esa palabra, yo me sienta, me sienta mal. A lo mejor la persona ni siquiera lo pensó, ni siquiera tuvo la intención de ofenderte. Pero nosotros, la percepción que nosotros tuvimos era de que me trató mal, me dijo una palabra fuerte, pero analicemos primero nuestro punto, porque hasta la Biblia lo dice, que es más fácil mirar la viga que tiene el otro, en el, el, el ojo, que, o sea, mirar la paja que tiene el otro, el ojo, y no mirar la propia viga que tenemos nosotros en nuestro ojo. Es mucho más fácil mirar hacia afuera que mirar hacia adentro. Y eso es una labor que toma tiempo y madurez, porque cuando tú maduras, tú te das cuenta en qué área tú estás mal y tú reconoces. El reconocer es un paso gigante, gigante hacia sanar. Si tú no reconoces, es muy difícil sanar. No sé si alguien de ustedes quiere eh, participar, quiere venir a estar eh, conmigo conversando un ratito para no sentirme tan sola. Eh, es libre, pero si quieren, o si no, pónganme una preguntita, ¿Qué piensan acerca del tema? Están muy callados. Bueno, con respecto a lo que le estoy diciendo de mirar hacia adentro, qué pasa contigo cuando tú te dicen algo. Eh, en la neurociencia se llama las neuronas espejo. Lo que tú ves en otro es el reflejo de ti mismo. Es muy duro verlo y pensarlo, porque dice, es que yo no soy así. Es que yo realmente, ¿por qué, por qué soy un espejo de esa persona si yo realmente no soy así? Examínate, examinémonos y, y veamos realmente qué hay en nosotros para que cause esa molestia, porque muchas veces somos nosotros los que estamos mal. Hola, Milvita. Hola, muy buenas noches. Qué rico. <risa> Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Mira, Ada, perdón. Mira, me, me, me metí porque dije, el tema, me gustó tu tema, no es no es mi, mi tema, pero pues dije, para que no esté sola, Ada, la voy a acompañar, si me dejas. linda, linda. No, súper linda, porque a veces las cosas improvisas, así que salen, son las mejores. Cuando planificas sí, es, demasiado, como que no. Como que no lindo. sale. Estaba no, ahora... comiendo, pero dije, dejo mi plato de sopa y me voy a meter al, al live de, de Ada. Y puede subir otro más, podemos estar cuatro personas sin problema, así que si quiere otra persona subir, es excelente, así podemos conversar no, pues ya, ya. entre <risa> pues ya Pues ya, ya, ya estoy, digo, la verdad es que estabas hablando ahorita y dije, me voy a subir en el barco de Ada y vamos a hablar del tema, la verdad es que… ¿Pero qué, te, este... ¿qué piensas tú acerca de esto, lo que tú estabas comentando? No, pues me hace totalmente sentido. Este, los Este, dos a todos. Este, Soy Adriana Sepúlveda, estoy en México y pues bueno, aquí participando con, con este, con el, eh, ahora sí que el interactivo que está haciendo Ada sin querer, Este, me subí, me subí a, a, este, a esta transmisión en vivo. La verdad es que me hace mucho sentido porque es totalmente cierto. Es muy fácil para nosotros fijarnos en todo lo que hacen los demás y no, y no fijarnos en lo que hacemos nosotros mismos. Y por aquí hay un dicho que se dice en México, lo que te choca, te checa. Entonces, lo que no te gusta del otro es porque es el reflejo de lo mismo que tú dices, ay, esto me repatea el hígado, este, y sabes qué, no no, no me cuadra o no me gusta claro. o no lo quiero, pero te cuesta trabajo aceptar que tú eres la que está cometiendo ese error. Es como por ahí dicen, no te fijes en que, ¿por qué, qué traigo gente tóxica, típico, ¿no? O porque claro, tengo porque, relaciones porque atraen, tóxicas. Claro. Porque mm. tú las atraes, porque el tóxico eres tú, no son ellos. O sea, claro. ellos son entes que andan por la vida y ellos son así felices, pero claro. si tú los es quieres un animal, tipo, no quieres, como si es un tú animal, atraes, entonces tú uh -huh. atraes a lo que está, lo que tú tienes dentro, ¿no? Mi Bien, amiga Miriam dice que tema llegué tarde. El tema que yo había dicho en un vivo hace un par de horas atrás que me olvidé de postear porque andaba un poco rápido, pero el tema iba a ser el perdón y vamos a hablar del perdón qué causa, o sea, qué hacemos cuando perdonamos, por qué tenemos que perdonar, cómo vamos a recibir el perdón. Y comencé hablando acerca de esto de que muchas veces la gente nos ofende y, y nos sentimos ofendidos porque me miraron mal, me dijeron una palabra fea y, y pasa, por ejemplo, en el trabajo. Yo sé que mi amiga ha tenido problemas, conflictos en el trabajo, que la han tratado mal. Entonces, muchas veces tenemos que introspectar y mirar qué es lo que me está pasando a mí con esta situación. ¿Por qué yo me siento tanto? ¿Por qué me duele tanto esto? Es uh -huh. algo que a mí me ha pasado... ¿Es algo que me está pasando por dentro? ¿Por qué no puedo pasar de esa situación? ¿Por qué me enojo tanto cuando alguien me trata así? Entonces ahí es donde uno tiene que ver qué hay adentro. Sí, y muchas veces esa es la parte más difícil. Lo que más cuesta es perdonarse a sí mismo. O sea, yo te puedo perdonar a ti y decirte, no me, no me importa lo que hiciste, no pasó nada. Ah, pero lo que me sucede a mí mismo es como dicen, es que, eh, es que nadie te hizo las cosas, tú te las hiciste. Porque te pones, el ego es muy grande y el ego es el que nos, nos evita, o sea, nos hace no, no perdonarnos, el hacernos juicios, el ego es el que nos nos manda, ¿sí? Entonces, eh, y nos cuesta trabajo perdonarnos a nosotros mismos porque, dices tú, el ego no te deja, tu ego no te dice, no, no, no, es que tú lo hiciste mal por él, y sigues, y sigues, y sigues, sí. y hasta que no sanas tu herida, mm. ¿entiendes? Mm. Es que muchas veces el perfeccionismo, buscamos ser perfectos en todas las áreas. Y no podemos. O sea, imposible ser perfectos porque estamos en un cuerpo corrupto que se va a deshacer un día. Y, y estamos en este proceso de, de ir aprendiendo, de ir siendo mejores cada día, superándonos cada día, pero no somos perfectos. Entonces, cada vez que haces una imperfección, dices, ¡ay, pero ¿por qué hago esto? ¿Por qué repito? Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a pensar, ¿Por qué repito siempre las mismas cosas? ¿Por qué hago, cometo siempre los mismos errores? Entonces, hay algo en mí que no está funcionando. Entonces, el análisis sí. tiene que ir hacia adentro, no hacia las personas, claro, y no hacia las personas que te están diciendo o haciendo algo. Porque si te dicen algo, es algo que tú reflejas hacia afuera. Es correcto. Y fíjate que hablando de ese tema, la temporal, temporalidad en la que estamos, este, este esta parte del tema pandemia, esta parte del tema de la cuarentena, ya sabes, en todos los países, y sí, que sí. el encerramiento, el claustro y todo esto, nos invitó a todos a hacer introspección y a darnos cuenta de qué estamos hechos en sentimientos. Olvídate de todo lo demás. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque... Eh, eh, eh, el, lo primero que se vivió con este tema de, de, este, de, de pandemia fue eso la falta de convivencia, el claustro el que te quitan todo, el enojo del por qué, digo uno empieza, digo, yo, yo te estoy hablando desde de, de mi punto de vista sí, y desde tú. lo que a mí me pasó uh -huh. o sea, me cortaste todo me dejaste, uh -huh. o sea, no puedo salir, no puedo hacer, no puedo comprar, no puedo y, y, y, y toda no puedo, no puedo, no puedo no puedo abrazar, no puedo sentir y dices tú, ¿y por qué quieres ir a abrazar a los de afuera? abraza a los que tienes adentro Claro. Porque quieres ir a hacer? Empieza desde adentro. Es una enseñanza bien grande que a mí me dejó todo esto y uh -huh. fue donde empecé a hacer mucha introspección. Entonces, y ahorita los, el tema en el que estamos, eh, este, la temporalidad en la que estamos acabando el año, otro año más difícil uh -huh. para muchos… Uh -huh. Porque yo ya nada más fue el tema, fue el COVID, COVID, COVID. Fue toda la gente que se tuvo que ir por tema COVID, mm. por otro tipo de temas. Y, y, y ahí ves donde viene ahorita lo que tú dices, el perdón. El perdón en uno mismo es lo básico porque si tú no te perdonas, es como dicen, si tú no quiere, te quieres a ti, no vas a poder creer a los demás. Mm. Si tú no estás bien contigo mismo, no, no puedes estar bien con los demás. Entonces, por eso no. hay mucho conflicto ahorita interno en las familias por esa parte. Porque ellos, o sea, uno no termina de cuajar en su introspección de perdonarse y dice, no, no, yo no tengo por qué, no, yo no, a ver, el, el entendimiento ha sido muy grande para, para el que el que haya querido subirse al barco de, de hacer esa introspección y revisar, como dicen aquí, revisa bien tus maletas para ver con qué quieres viajar, o sea, a ver qué quieres traer en tu mochila para saber con qué vas a cargar, y la verdad es que cuando dices, es que me sigo sintiendo cansado, como que no tengo motivaciones, ¿por qué? Porque hay cosas que no has perdonado en ti, que te hacen no sí. sentirte motivado, no sentirte con esa emoción, con esa ilusión, ¿por qué? Porque sigues teniendo heridas, yo les llamo heridas sí. este que están ahí, y por más curitas que le pongas, y por más tafetán que le pongas, ahí está, la herida sí. tiene que sanar y tiene que cicatrizar, O oh, ojo, no se va a quitar, Siempre ah. vas a tener, como decimos aquí, la rayita al tigre. Sí, Ahí va a sí, estar sí, la marca sí. puesta, ¿no? Sí. Siempre va a estar. Pero te va a recordar que gracias a eso te superaste y creciste. Porque eso es el perdonar. Uno cuando se perdona y entiende lo que pasó, pasa al siguiente nivel. Eso es lo que yo creo y es mi punto de vista. el perdonar por dentro de uno sin acercarse a la otra persona. Es que eso es lo que yo quiero que entiendan, que el perdón no tiene nada que ver con la otra persona. Porque eh, no. es que no, o sea, si yo voy a perdonar a Milvia, por ejemplo, que está viendo, eh, no necesariamente que ella esté presente, porque yo tengo que perdonar desde mí adentro primero, porque yo tengo que sanar primero, y cuando yo perdono es porque yo quiero sanar. A veces uh -huh. hay personas que tú has sido y de frente le dices, ¿sabes qué? Perdóname porque yo actué mal contigo, te dije algo que no debía haber dicho porque en ese momento se me cruzaron los cables y, y te traté mal y no debía haberlo hecho, perdóname. Y la otra persona dice, no te voy a perdonar. Entonces ya no es tu problema. Uh -huh. Sí, porque totalmente. Ya, sal, ya, sal, ya saliste, ya lo entregaste, uh -huh. fuiste, vaciaste tu corazón. Ya la otra persona, el problema lo tiene ella o él. Es correcto, es correcto. Porque ya tú liberaste tu alma, liberaste tu espíritu, quedaste liviano, como yo digo en todas mis entrevistas, lo más bello de esta vida es viajar liviano, viaja uh -huh. liviano, que todos los días cuando te acuestes diga, ¿qué, ¿a quién tengo que perdonar hoy? ¿Qué he hecho yo para cuando si yo me tengo que morir en la noche me tenga que ir tranquila? no, Totalmente. porque yo digo muchas veces cuando la gente se muere, porque han habido varias muertes alrededor de aquí, de gente cercana a mía, y lo primero que uno piensa, ¡ay, no me despedí a la persona! ¡Ay, no le dije adiós! Pero ¿por qué? ¿Por qué, ese, por qué esa necesidad? Porque no hemos hecho cuentas. Uh -huh. Porque si tú estás a cuenta con la persona, no vas a tener ningún temor que la persona se muera porque tú estás bien con ella. Es correcto. Fíjate que yo hay algo que, que, que lo tengo como, le, como ley de, de vida o como lema para mí misma, y es el hecho de decirme, y no nada más es con el tema pareja, es con el tema en general de en cuanto a relaciones humanas. Olvídate de, del género mm. que sea y, de, y del tipo de, de relación. Si la vida me regala un instante contigo, un instante lo vivo. Mm. Es Entonces, ahora. Yo procuro... Es el... ajá, es que siempre que esté en un lugar voy a estar al 100 Ahí. contenta, feliz, entregada, viviendo el momento, porque yo no sé si mañana voy a tener la oportunidad de estar otra vez con nada, entonces, de esas veces que, ya sabes, que, que te pica aquí sí. adentro y dices... Va, Ahora. ni arreglada estoy, ni, ni, ni mucho menos estoy en mis mejores fachas, que digo yo siempre. Este, estaba ahorita pensando justamente en que ching, tengo que arreglarme porque tengo una conferencia más tarde. Y dije, ay, tengo que, que hacer cosas. Y dije, va, ¿por qué no? O sea, me latió sí. subirme porque dije, qué padre, es un tema que, este, que no, no le sé mucho, pero pues dije, puedo puedo voy a ver qué puedo aportar a tu audiencia. Y pues me, me encantó la idea. Pero son ese tipo de cosas que dices tú, va, las voy Ahora. a hacer. ¿Por sí. qué quedarte con la cosa de...? Ya sabes, ¿no? Es que no le dije que lo quería, es que no lo abracé lo suficiente, ¿por qué no lo abrazaste? Ahí lo tuviste, ¿por claro. y, y, y te calcomes por dentro porque dejaste de hacer, entonces yo soy de las de la idea, que cuando tú te das, siempre te das, mm. sin reservas, sin límites, sin importar el tiempo que vayas a estar, tómalo, porque no sabes mm. cuándo la vida te va a volver, el destino, Dios, el que sea, te va a volver a conectar con las personas, por ejemplo, yo tengo amistades que tengo 25 años de no verlas, porque no se nos ha podido dar la oportunidad. Una de, de mis amigos, ahorita muy querido está en Qatar y tengo 20 años de no verlo. Y dices tú, y no necesito esperarme a que la vida me, me, me reencuentre con él, porque yo sé que el día que eso suceda, vamos a retomar la plática que dejamos sí. hace 20 años como si hubiera sido hace tres segundos, sí. ¿sabes? Sí. Porque sabes que estás. Que, que no, no te quedas a deber, ni le quedas a sí. él, ni te quedas a te, te quedas satisfecho. Y creo que eso Entonces, es lo más importante para poder vivir eh, sin esa parte del perdón. Pero la gente, acostamos muy hechos a de que, es que me dejó. No, no te dejó, ese fue. Tú estás sí. decidiendo ser dejada, o ser dejado, ¿sí? Este me <risa> hirió. No, no, no te hirió. No, no, no. Él hizo una sí. acción y tú estás... No te hiriste, claro. Tú te estás hiriendo, tú te estás poniendo sí. de víctima. ¿Por qué? Porque el ego te dice... Ponte víctima. Te hirió, te hirió. No, sí, mira lo mucho. que te dio. Sí. <ríe> <ríe> no, entonces ahí es cuando dices tú, pérense todos", o sea, a ver, a ver, a ver, ver, ver. Tranquilos, mis chavos. O sea, eh, esa persona decidió hacer eso. Yo decido con sus actos, con sus palabras, con lo que haya hecho, cómo me quiero sentir yo. Claro. Y yo como siempre digo, se vale tus cinco minutos de víctima, pero te paras sí. y dices, vaya nada Dios, más, y lo que sigue, más. y nada más, digo, porque sí se vale, y más, cuando cuando te hacen, cuando ahora sí dices tú, no es que te hagan daño, pero dices tú, ah, es que sí te hizo algo medio gacho, dices tú, algo medio feo, dices, bueno, igual y si tienes derecho a decir, hijo de toda su madre, o hija de toda su madre, me diga, sí, pero pues nomás eso, y lo dices, ya, bye". no puedes vivir con el corazón, porque realmente lo que llenas de cosas y de resentimientos es tu corazón, corazón y tu alma. Y se calcome. Y no puedes vivir con esa angustia y esa ansiedad y esos sentimientos de, de que, te, que te quema algo por dentro, pero no algo rico, sino que te quema feo ah, como no. porque te da tristeza sí. y pues tú te vas calcomiendo la vida. Y pues la verdad es que vida tenemos una. Y como lo digo yo ahorita, o sea, es, es, este tema de la pandemia del COVID nos vino a poner que sí tenemos fecha de caducidad. Sí. Y, <ríe> y, y, y nada de cuándo. Y no, no la vemos. Ahí está puesta, pero no, no la vemos y no, no la sabemos. Pero sí hay fecha de caducidad. Entonces, a mí esto es lo que me deja. Si antes eh, vivía eh, un poco tranquila, busco ahorita, como dices tú, irme a acostar con la, con la plena confianza que si en ese momento me desconectan y me dicen, tu fecha de caducidad acaba de llegar en este preciso momento, y me desconectan de este mundo, me puedo ir tranquila de saber que hice lo mejor por todos y que me voy sí. en paz con todos. Eso es lo importante. Eso, eso te digo, es irse liviano, estar liviano, vivir liviano. Eh, si te ofenden, sí. bueno, ya te ofende pero entonces yo pienso que si, por ejemplo, ya tú me ofendes a mí, tú me dices una palabra fuerte o mira, ¿qué te crees tú? Que esto, que esto y otro. Digo, bueno, eh, soy yo realmente, o sea, cuando tú dices esa palabra, yo la recibo y digo, eh, ¿soy yo? ¿Me está hablando a mí? ¿Estoy yo realmente esa persona que ella está diciendo que soy? Entonces, ¿por qué me afecta? No me tiene uh -huh. que afectar. Porque es. yo, el problema es que no nos conocemos lo suficiente. Y estamos siempre es. escarbando, escarbando adentro. ¿Seré yo? ¿Soy yo? ¿Soy así yo realmente? Porque no te conoces. Cuando tú ¿Sí? llegas a conocer tu interior, dices, no me afecta porque no soy yo. Tú ¿Sí? estás viendo a una persona que no soy. Yo sé quién soy. Y si tú, Pero... tu percepción de mí es diferente, bueno, es, es tu percepción. Es tu, uh -huh. Son tus ojos que lo ven, pero no soy yo así. Sí, pero el problema que tenemos los seres humanos es que es, es, es parte de lo que digo yo ahora que debería ser muy básico y muy puntual, que se metiera dentro de la, del plano educativo, o sea, el plano escuelas o donde lo quieras poner, pero que sea parte de una educación. No nada más de casa, sino también complementaria. El que la gente no conoce, no tiene autoestima propio, y es muy poca la gente que tiene amor propio, que tiene autoestima, y que tiene ese nivel alto de conciencia. Y, y quien lo tiene es porque le ha tocado una vida un poquito dura o complicada que le ha hecho eh, reconocer el valor que tiene como persona. Pero los hijos burbujas que estamos haciendo ahora de, de, de mm. los años mm. 20 para, o sea, de los 20 años para abajo, que los estamos haciendo muy, muy, muy inconscientes de una realidad que al final de la historia van a vivir tarde que temprano, los estamos volviendo muy superfluos que ni siquiera ellos se conocen a sí mismos. Mm. O sea, uno nosotros como quiera, porque pues ya no es, ahora sí que como digo yo, o sea, el modelo pues ya, ya está descontinuado, está en algunos lados, ¿verdad? Pero, los, o sea, los chicos de los 20, 25 o 20 para abajo, si no han tenido una situación complicada en su vida o media difícil o duro, como le quieras poner, porque pues digo, ahí te dejo la rayita para que le pongas tú no. lo que tú quieras, te va a permitir ver el valor que tiene la vida y el valor que tienes tú como persona, porque empiezas a reconocer tu valor. Mm. Hoy en día la gente no reconoce su valor, su valor lo, lo reconoce por lo que tiene en material, en económico eh, o en cualquier otra cosa, pero no en sentimientos. O sea, mm. si viene ahorita mi vecina y me dice, ay, es que eres la, eres la más sucia de toda la cuadra, porque no, no, no barres la calle, díngale, si soy la más sucia de todos, porque si no barro la calle, o sea, no barro, es como no barro, si soy la más sucia de toda la cuadra. O sea, ¿cómo puede ser eso? Y te la crees. Claro. Porque te crees todo lo que te dicen los demás. Hay mm. mucha, La gente ahorita, hoy en día, necesita mucho la aprobación de los demás para ser feliz. Mm. Y volvemos a lo mismo. Traes tantas, como digo yo, tantas cosas en tu cabeza y tantas cosas en tu corazón que no has perdonado ni de tu infancia, ni de tu adolescencia, ni, ni, ni de tu adultez y a lo mejor cometiste errores con tus hijos y no te los perdonas y, y, y los, los vas cargando o con tu marido, con tu pareja, con sí. tus papás inclusive. Sí. Cargas, ese, esos sentimientos, por ejemplo, y más, volvemos a lo mismo con la edad, no quiero decir cuántos años tengo, pero cuando ya llegas a una edad en la que tus papás pasan de los 70 a 75 años y que, como sí. digo yo, ya vienen de bajada y ya lo que ocupan es que los atiendas, que estés con ellos y demás, ¿qué sucede? Ay, es que no tengo tiempo de ir a ver a mi mamá, ay, no voy a ir a ver a mi mamá, ay, voy mañana, pero necesitan, no, pues que se espera, ay, mañana. ¿Sabes cuando dices tú, no te caen los remordimientos? Híjola, no fui. Y no te perdonas y si mañana no amanece tu mamá, no te perdonas que no fuiste cuando te lo pidió. Y, y son esos perdones los que creo que son los que más calcomen hoy en día las personas, porque vivimos en el tiempo de la prisa, de la inmediatez, en donde no tenemos, este ¿cómo se llama? Tiempo para nada, como digo yo, ni para ir al baño. Así de simple, no tenemos tiempo. Y, y decimos, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y voy a lo que tú dijiste, no nos conocemos. ¿Cómo no nos conocemos? todo lo que vemos a nuestro alrededor nos, no, nos afecta y nos volvemos víctimas de nuestros propios pensamientos. Mm, no, es, es totalmente cierto. Yo, eh, hay una palabra que se utiliza y que la gente lo malentiende muchísimo, es la humildad. Eh, dice, ay, es que yo soy muy humilde. Y yo entendí, ya hace un poco de años atrás, porque yo creo que soy un poquito mayor que tú, <risa> un po poco de años atrás, que humildad significa saber que quién tú realmente eres ni más ni menos eso es la humildad cuando tú sabes quién tú realmente eres ni te haces más grande ni te haces más chico eres humilde porque sabes uh -huh. dónde estás parado es siempre correcto. hay un tiempo para todo dice mi amiga, sí, es que la, hasta la misma Biblia lo dice, hay tiempo para todo para llorar, para enterrar para, para todo, para todo hay tiempo y ese tiempo es que tú tienes que apreciarlo y no decir, ay, como tú dijiste recién, ay mira, no, no me despedí de esa persona, ay qué pena, ya pasó ya fue, uh -huh. y no puedes vivir con ese remordimiento toda la vida y decir, ay, no me despedí de mi papá no me despedí de mi mamá, yo no puedo estar en el entierro de ninguno de mis padres pero ya, o sea, tuve otro tipo de relación que yo sé que estoy tranquila con ellos, y, y ya está o sea, no tú no puedes estar en todos los lugares, pero tu interior tiene que estar bien tiene que estar uh -huh. sano y eso así es lo más importante y así es, y es, es parte de lo que yo de repente digo, híjola es que hay veces que a la gente nos, a las personas nos cuesta dejar cosas y muchísimo más dejar personas porque somos muy apegados, tenemos muchos apegos no somos muy aprensivos y creo que ahí es uno de los factores importantes para poder aprender a perdonar porque mm. no sueltas eso lo creo yo tú me dirás que tú eres la buena en el tema. Yo siento que cuando no sueltas y no te alejas o no dejas y estás con ese apego, no puedes perdonar que te tienes que mover. Y por eso la gente vive anclada a muchas cosas por temores. Mm. Porque no sabe después cómo va, a, digo, porque por decir, yo puedo decir, voy a dejar a mis hijos, a pesar de que son menores de edad, este, porque quiero ir a buscar mi ahora uh -huh. sí que mi vida profesional, etcétera, etcétera uh -huh. y me puedo hasta cambiar de ciudad y de país y ellos y los voy a dejar. Uh -huh. ¿sí Pero si no tienes el valor de perdonar esa acción, tú y decir, me perdono porque los tengo que dejar. No los dejo porque no los quiera, los dejo porque voy a buscar lo mejor para mí que sí, repercuten ellos. En ellos uh -huh. Porque es por ellos que lo haces, son tu uh -huh. motor, bueno, en mi caso mis hijos uh -huh. son mi motor. Pero si tú desde, desde que haces la acción, para mí, no lleva el perdón implícito porque sabes que estás haciendo un daño o un dolor, no, bueno, que un no es un, un sacrificio, sacrificio ajá, pero que repercute en un dolor o en un daño, que, o sea, entre comillas te lo pongo, porque tus hijos te sí, pueden sí, decir, sí. mi mamá me abandona. Y pues sí, uh -huh. sí, sí, las estás abandonando, pero abandonando nada más en el sentido en el que te mudas a otro espacio, otro lugar y no estás físicamente con ellos. Desde ese tipo de cosas, como hasta el decir. Híjola, esta relación que tengo es tan tóxica, sea mi hermano, mi mamá, mi papá, que la voy a dejar. O sea, me perdono por el acto que voy a hacer, pero necesito hacerlo porque si no voy a terminar mal y ya no voy a querer volver a verlo nunca en mi vida. Uh -huh. Uh -huh. Pero es, es este que... el problema que, que eh, muchas veces tenemos conflicto dentro de la familia y ya perdonamos todo, pero el hecho de que tú perdones no quiere decir que tú tengas que se, te, seguir teniendo relación con esa persona. O sea, es que, que porque si te, esa persona te contamina, te hace daño, y tú sabes que esa persona te hace daño, y ya tú perdonaste, sanaste, todo... Pero no es necesario que tú seas con esa... Nadie te obliga a seguir con esa persona. No, en como, ningún lado te dice que, que es una no, obligación seguir no, con, no. Con, con el hermano, con la mamá, con el papá malo, tóxico, como le quieras poner, que te hace daño. Na, en ningún lado dice, en ningún contrato dice. Y eso no quiere decir que chiquitas. no los ames o que no uh -huh. tengas respeto por ellos, pero tú estás cuidando de tu vida. Uh -huh. Porque si tú es igual como tú decías, eh, hablamos recién del imán, que tú atrás, atrás, atrás, toda esa, esa gente que, que es tóxica... Es la misma, por más familia que tú seas, a veces hay que alejarse un poco de ese tipo de, de familiares porque te hacen daño. Entonces Así dicen, no, mejor yo los quiero todos y necesitan de mí, ahí estoy para ayudarles, pero acá yo estoy aparte porque yo tengo que crecer, yo tengo que... Porque si tú no creces y tú no, no, no sanas, entonces, ¿qué va a pasar? Que tú vas a ser otra más del montón y no vas a poder ayudarle a ellos cuando ellos necesiten. Así es, así es. Por eso a veces es importante hacer pausas y alejarse de las personas por un tiempo, ¿cuánto? No te puedo decir que es por unos días, unas semanas, unos meses, quizás son años, pero a veces son necesarios hasta que las heridas sanan para que los puedas volver a ver, sobre todo cuando son familiares y que dices, voy a retomar mi, mi, este, el amor de mi familia, la unión familiar, lo que sea, porque ya los puedes ver con otros ojos. Es como cuando la gente se divorcia o se separa. Uh -huh. Las parejas, familias, hombre, o hombre mujer, matrimonio, esposo, esposa, hijos. Muchas veces necesitas retirarte y no tener contacto y estar en el contacto cero con tu otra contraparte, uh -huh. porque necesitas sanarte, a ver sí. con ojos. Así que como digo yo otra vez, por no volverte a ver con ojos de amor, sino siempre y sencillamente con ese, con con esas, con esa relación cordial que debes de tener uh -huh. por todos los que hayas hecho con él. Uh -huh. no, y, por... y, ahí es en, y ahí es en donde más cuesta a las mujeres y a los hombres, en, en, en ese tenor de, de la parte de la pareja cuando hay divorcio, de tenerse que este, ¿cómo se llama? Perdonar. No le perdono uh -huh. que se haya ido. Claro. Sí. Perdón, entró una llamada. Perdón, perdón, perdón. Sí, sí. Este, simple y sencillamente, esa parte de no, de no, de, de qué dices tú. Es que si lo veo, se me retuercen las tripas. No puedo seguir viéndolo porque no lo puedo perdonar. No, no, es que te tienes que perdonar primero tú para que puedas perdonar a él. Claro. Porque si no, nunca, nunca. Hola, Pepe, muchos saludos. Que está por ahí un amigo que se acaba de conectar. <risa> muchos saludos, Pepe. No, es tan cierto eso, porque a veces dicen, como tú dices, ¡ay, me dejó! Bueno, te dejó, pero eh, comienza a analizar: ¿estuvo buena esa relación? ¿Fue buena para uh -huh. ti? Es que no era para sí. ti. Si se fue, es porque no era para ti. Es correcto. Y si tú estás ahí atrapada en eso, que ay, me dejó, me dejó y me dejó, y ahora yo no puedo vivir, yo no puedo, ya no voy a encontrar el amor. Entonces tú, o sea, eh, yo tengo una aberración contra la gente que dice: Encontré mi media naranja. Ay, por yo favor, también. somos personas <ríe> no. enteras. Bueno. Somos personas enteras, yo no ando buscando una mitad para ser una sola persona conmigo, no, yo soy una persona entera, uh -huh. y la persona que voy a encontrar va a afinar conmigo, yo tengo a mi esposo y afinamos, pero él no es una media naranja ni yo soy una media toronja, o sea, por favor, somos yo personas no, no. que nos complementamos, yo doy algo, él da algo, no es una uh -huh. cosa que, no, yo voy a, a alguien, se va, va a ser... Como que voy a complementar. Mi... Yo estoy falta de algo. No, uh -huh. a mí no me no, falta no. nada. Uh -huh. Y cuando dices complemento, no, no quiere decir que sea porque algo te falta. Simple y sencillamente es, no. es como cuando vas a comer algo y dices, déjame lo complemento con pan. Es que no hace falta, pero pues ponle, porque podría ser rico comerlo con pan, con tortilla, con otra cosa, uh -huh. o, o comíralo con otro vino. Y no o es si que no, le falte. Si no la, la idea esa de que me voy a casar para ser feliz. Por favor. Ah, por sí, favor. yo tengo, no tengo pareja y no soy feliz. Feliz antes de casarte, porque si no vas a ser infeliz a la otra persona. Es correcto, pero volvemos a lo mismo, Ada, es que la gente no se quiere, no se conoce y no, no, no se a perdona. A sí es mismo. Que toma el tiempo, dale, Por eso dije, el perdón es una palabra tan fuerte, tan fuerte, uh -huh. que la gente no la entiende el, el, po, el poder que tiene esa palabra. Y, y sí, todo y el les... poder visto que tiene. No, y es un efecto dominó muy grande en el ser humano. Tú te perdonas, perdonas a los demás, y la y la gratitud viene y la abundancia viene en todos los sectores de tu vida. Es Eso tan sí. importante, es tan importante estar en paz contigo mismo para poder estar en paz con el mundo, porque si no, no puedes. Tus monstruos no van a dejar a los demás. Como les digo yo, o sea, mis monstruos me atacan a veces todos los días, pero, pues, o sea, los dejas y ya, ya los liberas un rato y demás, pero si tú no estás bien, es como les digo yo aquí mi, eh, a mis hijos, o sea, a ver hijos, si mamá no está coherente y no está bien, ustedes no están bien. El día que yo traigo un estrés atroz, ellos están insoportables. Claro, claro. Porque o sea, son su centro. Claro. Entonces, es sí, lo mismo. Ya es un tema de madurez, eh, madurez el perdón o no, lo que veníamos hablando, yo creo que ahorita de la de las relaciones, yo creo que sí. Ha de ser por ahí, este, sí. pero sí, coincido totalmente contigo, Ada, con esta parte del tema del perdón. Es tan, tan grande, es tan vasto el tema y nos lleva tantísimos este eh, situaciones y momentos para sacar. Y otra cosa dentro del perdón, que lo escucho muy a menudo, este eh, es que esa persona no se merece el perdón. ¿ok? Eh, ¿Quiénes ¿Quién somos tú? nosotros? Ajá, para ¿Quién decir, ¿quién merece? Tú? ¿Quién para merece decir, y quién no merece? Este merece y este no merece. ¿Quién eres tú? ¿Eres Dios? ¿Eres el rey del universo? Yo creo ¿Qué que sabes Dios tú? Mismo. <risas> ¿Qué sabes tú de esa persona? ¿Qué le pasó a esa persona para hacer lo que hizo? O sea, nadie, nadie puede ponerse en la situación de otro y juzgar y decir, tú a ti no te pueden perdonar nadie. A ti no, tú no mereces perdón de nadie. Ok, yo creo que hasta el peor asesino, hasta Merece el peor, yo no, no justifico la, los hechos de las personas, pero sí muchas veces hay que entender qué hay detrás. Claro, es que para toda acción hay un detrás, o sea, eso es, es como todo, no puede haber una película si no hay un trasbambalina, no puede haber una obra de teatro si no hay un backstage, o sea, no no, o sea, no, puede, y para todo tuvo que haber una razón, que como bien dices tú, nada justifica, o sea, nada no. justifica actos, nada lo justifica, pero eh, es una forma de, de, de, de, mira, la comprensión y la compasión para mí van muy de la mano del perro. Sí. Sí. Hay mucha gente que, que dice, es que cómo puedes perdonar que la mujer esa te quitó al marido y te hizo, a ver, ¿cuántos monstruos ha de traer ella? Yo traigo dos, ella ha de traer como 400 mil, o sea, déjala con sus monstruos, o sea, ella ha de tener mil, mil mmm, rollos más en la cabeza para hacer todo lo que está, pero te hace brujería y te está haciendo, yeah. mira, nada más ella sabe lo que está cargando, yo sé la cruz que cargo. Sí. La perdono, me libero del karma y nos vamos todos felices de este mundo, pero mm. a la gente le cuesta, a las personas les cuesta mucho perdonar, porque, mm. volvemos a lo mismo, mientras tú no reconozcas que tu ego es el que no te deja ser feliz, tu ego es el que no te permite vivir mm. plenamente, porque es el ego el que no nos deja vivir plenamente porque es el que nos pone los pensamientos y es el que nos autosabotea y es el que nos está diciendo, no, no, no, tú, puedes, tú eres mejor, no, es que se vaya mucho por donde vino, no, no, no, manda, la manda, sí, pégale, pégale, sí, habla. Es el ego, no es otra, otra gente más que el ego, el ego vive dentro de nosotros y es nuestro demonio más grande con el que tenemos que lidiar todo el tiempo. Sí. Y el perdón va de la mano con el amor, es porque correcto. si no amamos, tampoco podemos perdonar. O sea, cuando tú te amas, estamos volviendo otra vez a nosotros porque eh, puedes puede escucharse un poquito egoísta cuando uno habla de que eh, yo me tengo que perdonar, yo tengo que amarme. Pero es importantísimo. ¿Por qué? Porque si tú no te amas, tú no te perdonas, no vas a poder amar a nadie. No vas a poder sí. perdonar a nadie. Y la misma palabra de Dios, la misma Biblia dice, tú tienes que amarte para poder amar al prójimo pues es que no, somos yo seres todo de el amor. Mundo, yo amo a todo el mundo, pero me odio a mí mismo, o sea, es no tiene coherencia. No, no, no, eh, eh, es, es totalmente cierto, o sea, si tú, no, si tú no tienes amor para darte a ti mismo, no le puedes dar amor a los demás. Mm -hmm. Volvemos a lo mismo que decías ahorita, tú no puedes buscar, tú no puedes establecer el término de ser feliz y adjudicárselo a algo alguien, o a alguien. alguien. Mm. Es que yo voy a ser feliz cuando tenga mi casa. No. Ah, entonces ahorita no eres feliz. Es que yo voy a ser feliz cuando tenga pareja, entonces no eres feliz. Si no eres tú feliz, nunca va a llegar no, esa pareja. Es una si tú no eres... actitud. Es una actitud. Uh -huh. tú, es. Eliges, tú eliges ser feliz uh -huh. en medio de, a pesar de, a través de, tú eliges ser feliz. Y por encima de. Y muchas Todo. veces el por encima de es el porque que más quiere cuesta. Quiere decir que una persona que vive una choza con piso de bar o de, de tierra, ¿quiere decir que esa persona no es feliz? Así es, es lo mismo que yo les digo, o sea, ¿cómo? O sea, una, entonces, per, una persona que tiene una mansión de 13, 14 millones de, de dólares, ¿esa persona es feliz? Puede ser que sí, puede ser que no, pero eso no pero, le hace feliz. Ajá, a lo mejor le da felicidad. Pero no es plenamente no feliz, es feliz. Pero no, es lo no es puramente Porque fue feliz. Fue un momento. Fue un momento. Sí, claro. Ay, qué feliz ahorita la emoción, eh, la euforia de tener algo en ese momento y después pasan los días, Fu, otra vez estoy abajo. La felicidad tiene que ser constante, tiene la que ser una diaria. actitud tuya de hoy día yo amanezco y soy feliz, yo doy gracias. Porque estoy viva, porque puedo dar algo, porque puedo, eh, ¿a quién puedo enseñar? A mí me fascina enseñar, la gente que me, me sigue sabe que a mí me fascina enseñar y por eso yo doy cursos y todo esto. Entonces esa es una pasión, una cosa que uh -huh. oh, quiero transmitir, pero si yo no estuviera feliz, si yo no estuviera bien conmigo misma, yo no podría transmitir eso. Y no podría uh -huh. transmitir siquiera una emoción porque estaría mustia, estaría decaída, uff, no, qué terrible, ay, tengo que hacer esto. Y lo peor que uno se puede decir a sí mismo, tengo que hacer esto, porque uh -huh. cuando tú te pones esa carga que tienes que hacerlo, ya te pusiste la carga encima. Porque ya, ya y ya, y ya no que deja que... ya no deja de gust, ya, ya deja de gustarte, ya no es lo mismo, no, bueno. es como yo no. les digo a mis hijos, ustedes creen que me encanta trabajar y ser, ser la mamá de ustedes, pues, claro que no, o sea, entiéndalos, o sea, así como ustedes, estoy hasta aquí de la madre que me tocó, pues yo también estoy hasta aquí de los hijos que me tocaron, o sea, pero que creen? Ya los tengo, y los sí. tengo que cargar, y los tengo que tener, entonces, les digo, pero... Se fijan que se oye bien feo, se oye más bonito sí. que les diga, amo a mis hijos, quiero a mis hijos, claro. y por claro. ellos hago las cosas, ¿verdad? Se oye bien diferente, pero también es mucho el cómo te hablas y volvemos a, a las uh -huh. mismas situaciones. La comunicación interna que tienes contigo mismo, o sea, tus propios monstruos y tus sí. pensamientos con los que tú te llamas y te hablas, hablan mucho de ti. Tus palabras sí. hablan más de ti y de lo que haces que de lo que eres. Sí, es verdad. Y, y increíble, cuando tú, eh, yo yo estoy haciendo un, un proyecto conmigo misma de hace como tres, cuatro meses atrás, eh, reflexionando en las cosas, cómo las pronuncio, qué es lo que yo me digo y qué, eh, cómo proyecto yo mis palabras. Y es increíble, increíble, que me ha agarrado yo misma diciendo cosas, digo, pero ¿por qué digo eso? Porque nosotros hablamos inconscientemente muchísimas cosas, hablamos con claro, sí. No, sí de porque por si sí, mujeres decimos cien mil palabras en el día y todavía te, te, nosotros pensamos 400.000. mil. Saludos, Vale, qué bueno que te conectaste. <ríe> Saludos. Este, sí, esa es otra otra cuestión y ese es un problema muy grave que tenemos nosotros como personas. El cómo nos hablamos nosotros mismos. Si sí, ya estás diciendo, ching, ya, ya, ya, la regasta, Adriana. O sea, verdaderamente, Adri, la, la regasta. O sea, eres una tonta, estás bien tonta, estás bien, no sé qué. Entonces, es con te esto. admiro un montón, te dice, te quiero. ay Gracias, te Vale. Te... Yo muchísimo más, mi Vale, te quiero muchísimo. Tenemos que ponernos de acuerdo para hacer otro, otro enlace en vivo. Este me salió no, porque tú me lo subí. Tú tienes una cita conmigo. ¿Cuándo es? ¿Esta? Ah, sí, ¿Oh, no? el día 7, el día 7, 7 de tita? octubre. Ya el 7 de octubre vamos a estar juntas, Ana y yo, hablando de otras cosas. Así y ahorita que yo nomás me estoy aquí. Ana, recuérdese porque <ríe> va a ser para largo. Sí, va a ser para largo también ese. Pero <ríe> gracias, gracias, Vale, por conectarte. Una gran, gran amiga que tengo aquí. Ella es de Venezuela. Ay, qué lindo. Este, este, pues bueno, te digo, la verdad es que hay mucho, mucho por hablar. El tema a mí me encanta. Este, me encantaría poder seguir más rato, pero sí me tengo que. No nada, tengo tranquila. tranquila, Esto fue improvisado, fue así Sí, porque sobre la tengo proyecto ahorita a las seis de la tarde. Tranquila. Doy una conferencia y me tengo que arreglar tranquila. y tengo que dar de comer, ya sabes, ese tipo de cosas por el hecho tranquila, de que no es nada. Y ya prontito no. en la próxima semana te veo. Y claro que sí, Ada. fue lindo este debut, precioso y ya nos gracias. estamos viendo pronto. Va a no ser un, placer. Lo, un beso chao. a toda la, a tu audiencia, Muchito. gracias por todo Ada, que estés muy bien, hasta luego. Chao, chao, Un gusto. Adiós. Bueno, si alguien más se quiere conectar, fue algo muy, muy bonito precioso que ella espontáneamente subió, y estaba sola conversando, y lindo, lindo realmente, estábamos hablando desde el principio del perdón, qué significa perdonar, qué significa perdonarse a sí mismo, perdonar a los demás, y bueno, entramos en varios temas del amor, de, de la felicidad hacia uno mismo, la felicidad hacia los demás, y si alguien tiene ganas de, todavía ten, bueno, ya estamos a las 11, Dios mío, ya estamos en la hora, pero igual ha sido un placer los que pudieron estar presentes en este, fue todo, todo sin planificar, y Adri va a estar con nosotros la semana que viene, así que conéctese, es una mujer súper efusiva, y vamos a tener temas buenazos el martes, aquí nos vemos de nuevo, a las 10 de la noche, hora de España, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así que el martes no se olviden otra vez y el, eh, y el jueves, yo creo que hay uno de estos días, el dos. bueno, todavía no hay noviembre, que tenemos que cambiar un poco la, el horario por una persona que no puede a esa hora, pero mil gracias a todos, no se olviden los que no han comprado el libro, está en Amazon, los que viven en Noruega, está aquí en Noruega, y gracias, gracias por estar ahí conmigo siempre apoyándome, escuchándome todas mis cosas que tengo en la mente los quiero un montón besitos y nos vemos el martes ok, adiós, chao